Bueno, comentaros al hilo de, de este informe que nos, que nos ha hecho llegar el consejero Victor Serrano, bueno, que es un informe más o menos neutral, pero que simplemente recoge una serie de opiniones, ¿no? unas opiniones más o menos bien fundadas, pero de una forma bastante superficial, incompleta y que requeriría muchos nuevos informes técnicos que entraran un poco en materia, ¿no? Eh, se habla mucho aquí de lo del folio en blanco y de los consensos, pero bueno, yo he insistido en muchas ocasiones en que no podemos hacer tabla rasa de lo que se viene debatiendo y de los informes existentes a lo largo de, de estos años anteriores. Yo por eso os quería, os quería recordar que en el año 2016, con nuestro actual, cuando estábamos en el Gobierno, encargamos a la Dirección de Arquitectura un informe sobre la situación del estadio de fútbol de la Romareda. Ya sabéis que tanto hablar de nuevo estadio y tanto gastarse en nuevos proyectos, al final lo que llevó es a que durante 60 años el Real Zaragoza, la sociedad anónima, no invirtiera absolutamente nada en el mantenimiento y la conservación de la Romareda y que, por consiguiente, su, degradación se fue, su, su estado se fue degradando. Pero bueno, dicho esto, en nuestro anterior Gobierno nosotros hicimos reformas sobre aquellos elementos que podían estar más, más afectados. ¿no? Pero decía, decía en, en un diagnóstico preliminar para un proyecto de reforma se decía, en principio, por razones estructurales no existen sectores que deban, que deban derribarse con carácter absoluto aunque sí que abundaban en que la tribuna preferente cuenta con las condiciones necesarias para reconstruir en él el sector principal del programa de un posible estadio reformado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que en, este, en esta solicitud de consenso y de folio en blanco, de lo que no se está hablando es de remodelación y de rehabilitación del actual estadio en su actual ubicación. Es decir, no se puede sustraer al debate... Este elemento. ¿Por qué? Porque no solo lo decíamos nosotros con informes técnicos en el anterior Gobierno, lo decía el Partido Popular en su programa, en su programa electoral. Hablaba de remodelación de la Romareda y remodelar, quiere decir mantenimiento del mismo sitio y rehabilitación. Y lo hablaba también en el convenio suscrito, acordaros, en esa declaración de intenciones del convenio suscrito con el Real Zaragoza en el año 2019. Ahí se hablaba de reforma de la Romareda, no se hablaba ni de nuevo, ni de nuevo estadio ni de cambiar su ubicación. ¿Me entendéis? O sea que de punto de partida de esta rueda de prensa es, aquí se habla de nuevas ubicaciones y de nuevo estadio. Nosotros queremos introducir en el debate la posible remodelación o rehabilitación en el lugar en el que se encuentra, porque evidentemente es lo que supone un menor coste económico para la ciudad. Para nosotros el debate sobre el estadio de fútbol nos preocupa en el sentido de que cualquier alteración del planeamiento urbanístico supone abrir el melón de la especulación. Y abrir el melón de la especulación... ¿Eh? Nosotros creemos que, que defendiendo la opción de la actual ubicación, por lo menos este, este, este riesgo de, de abrir la especulación lo evitamos en gran parte. Lo evitamos en gran parte, pero no del todo, ¿eh? porque habrá que hablar también de las vías de financiación, porque si este es un estadio público que debe financiar el ayuntamiento, entonces hay que plantearse si, si nos encontramos el ayuntamiento en una situación eh, económica y con capacidad suficiente para para acometer esta reforma. Para eso hay que hablar previamente con el club, hay que hablar con el Gobierno de Aragón, hay que hablar con la Liga Profesional, hay que hablar con entidades financieras. O sea, hay que saber cuál es la capacidad y la voluntad de otros agentes sociales e institucionales para arrimar el hombro. Es decir, que, que en un primer momento, ya nosotros lo que nos, lo que nos preocupa fundamentalmente es que si, si va a haber una rehabilitación del estadio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 El que ahora se quiera establecer que los grupos municipales se tengan que pronunciar dentro de, de 15 días sobre la ubicación o que haya un, o que haya un proceso participativo, esto al cuento de que viene. ¿De qué ha cambiado la propiedad del club? Bueno, pues entonces ya ha cambiado la propiedad del club. Habrá que preguntarle al club cuál es, su, cuál es su disposición, cuál es su disponibilidad, pensando en una rehabilitación del estadio o una reforma, o, o, si, o si quieren ellos construirse un nuevo estadio.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 Y aquí nos empiezan a decir ya que rehabilitar el, el, el campo va a, salir, va a salir más caro que hacer uno nuevo. Ojo, ojo, ¿cómo analizamos el tema de los gastos en materiales, del problema de la infracción y el problema de la huella de carbono que supone un nuevo estadio con la demolición del anterior? ¿Eh? O sea que eh, esto requiere unos estudios más completos, más completos también desde el, plano, desde el punto de vista de la movilidad. ¿eh? Si el estadio se ubica en su, en su actual... El lugar, obviamente, tenemos unas buenas redes de transporte público que posibilitan que incluso la gente también se acerque allí andando o en bicicleta, porque tenemos también una, una red de carriles bicis que lo, que lo posibilita. Es decir, que nosotros estamos porque cuando se habla de proceso participativo, no sea que la gente venga aquí y se, haga, y se utilice a las asociaciones y a las entidades para hacerse una foto, sino que haya que la gente cuente con los informes necesarios para tomar una decisión razonada y bien fundamentada, que es lo que queremos nosotros, sin que se hipoteque el futuro de la ciudad. Y también al hilo de esto, eh, a mí me viene a la cabeza el que estamos esperando que nos diga el Gobierno cuánto va a invertir ahora en la Romareda para ese partido de fútbol de la selección española. Porque si nos vamos a gastar 300, 400 mil euros… Y, y nos situáramos en un contexto de rehabilitación de la Romareda, ya tenemos aquí unos informes técnicos que nos dicen dónde se podía primar, dónde se podía primar esa inversión de 400.000 euros para que luego no fuera al, al cubo de la basura. ¿Entendéis? Pues bueno, es, estaría bien que si se habla de transparencia, si se, se habla de transparencia en el principio, se ponga sobre la mesa esa posible inversión para hacer reformas, que evidentemente son necesarias, pero que esas reformas hombre, nos sirvan también para, para un futuro en el que, por ejemplo, eh, se pueda avanzar en la, en la remodelación de, del estadio. es decir que, en general, nosotros sí que estamos radicalmente en contra de evitar de, de que, de que la nueva remareda, tal y como la están planteando ayer del Gobierno, suponga un pelotazo especulativo desde el punto de vista público,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 el Grupo de Trabajo en Común estaría más a favor de una remodelación de, del campo de fútbol en su ubicación eh, actual con participación de las distintas instituciones públicas, entiendo. Sí, sí, nosotros que pensamos que, es, que esa es la mejor fórmula para evitar la especulación como, como, se, como se está dejando caer ¿no? en estos momentos. ¿no? Teniendo, teniendo en cuenta también que eso incluye también el análisis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 El Partido Socialista no nos ha dejado muy claro si va a presentar, precisamente porque le ve carencias a esta información, sus alternativas en un corto plazo de tiempo, que es ese 26 de abril. ¿Zaragoza en Común eh, cree que con esta información es posible poder presentar alguna alternativa de las que ofrece ese informe? Eh, bueno, el informe está bien. A mí me parece que está bien que, que el Gobierno municipal, aunque sea a través de técnicos, que mantiene una posición más o menos neutral, avance con, con dos o tres opciones, porque estas dos o tres opciones no entran, por ejemplo, en el análisis ni de las afecciones del transporte, ni de la huella de carbono que he planteado yo, ¿no? pero sí que entran, pues, por ejemplo, en materia de coste de urbanización o de problemas que pueda haber, si es suelo público de otras instituciones o si su es suelo público exclusivamente de nuestro ayuntamiento, o si es suelo privado, y el problema que puede haber ahí también de, de, ¿no? de, de poner de acuerdo a unos y a otros y las modificaciones del plan general urbano que debería traer consigo con los consiguientes retardos de tiempo, etc. Bueno, el que el Gobierno plantee tres opciones, ahí me parece lógico, ¿eh? y que se abra un poco ese debate sobre esas tres opciones. Pero también le hemos hecho saber que lo que hay que hacer es también establecer una cierta metodología, unos ciertos criterios, para ver cuáles son los elementos de peso para tomar esa decisión. Y yo insisto, el, el coste financiero y quién lo va a financiar. El coste medioambiental y luego eh, todo lo que supone en relación a la movilidad y a los usos de ese estadio desde un punto de vista social, social o cultural, vamos. No sé si te he contestado, pero... Eh, pero van a llevar tres alternativas o dos o una a esa reunión. Bueno, nos, nosotros nos estamos pronunciando porque nosotros ya nos pronunciamos en su día, cuando éramos gobierno de esta ciudad, y no hay elementos suficientes que nos convenzan de que tengamos que cambiar de posición. No lo sé, no es que no haya elementos suficientes, es que hay elementos muy preocupantes ¿eh? que nos llevan a pensar que si se cambia de posición de un nuevo estadio, por ejemplo, para que aquellos que hicieron inversiones hace 10 años en esos presuntos cambios de estadio a otras zonas de la ciudad, por ejemplo, la trasera de San José, ahora puedan recuperar sus inversiones. Pues, pues bueno, pues eso, eso me preocupa porque ahí es abrir el melón de la especulación hacia intereses privados que no vemos que la ciudad se vea beneficiada en cuanto a planeamiento urbanístico ahora de, eh, de necesario o urgente. ¿no? Entonces, claro, nos, nosotros estamos planteando que los informes técnicos están ahí. Y que esto se habría que haberlos tenido en cuenta. ¿Que, ¿Que está bien el informe que nos aportan? Hombre, está bien como un primer paso, pero es que, es que se ha hablado mucho de la normalidad. Entonces, el en hacer tabla rasa de todo, de todo lo que se ha gastado, del dinero que se ha gastado y de, y de, y de la saliva que, que se ha gastado también, hombre, yo creo que hay que... el folio en blanco a mí me parece un poco decir que o sea, somos incapaces de recuperar aquello en lo que estábamos hace dos o tres o cuatro años más o menos de acuerdo porque hace dos o tres o cuatro años se estaba de acuerdo en remodelación y en reforma ¿qué elementos nuevos ha habido para que se cambie ahora de posición? no lo sé a mí no me, a mí no me lo han hecho saber ¿me entendéis? o sea que sí si a mí me, hay un informe que me diga es, es mejor hacerlo en la actual ubicación de, de nuevo a planta Vale, pero necesitaré un informe donde me convenzan de que la, desde el punto de vista de la huella de carbono y de costes medioambientales, este, esto nos cuadra. Si no, si no, nosotros vamos a insistir en, en esta posición, que nos han dicho que, que también podemos tomar una decisión sobre una única alternativa. Pero yo ahora lo único que quiero plantear aquí es esa objeción mía a que ya se está hablando de nuevo estadio, pero no se está hablando de, de rehabilitación y remodelación, cuando había informes técnicos del Departamento de Arquitectura, que así lo avalaban no hace tanto tiempo ¿eh? y que no hablaban de, de problemas estructurales, es decir, que, que todo tiene arreglo de una forma mucho más económica de lo que se plantea. Esta ciudad no está para gastarse 100 millones, ni 140, ni 200 millones en un campo de fútbol. Hay unas prioridades sociales que este Gobierno está incumpliendo, por ejemplo, en materia de vivienda, y no, y no creemos que sea de recibo ahora abrir este melón como si, como si no hubiera pasado nada en los últimos años. Han pasado cosas y somos conscientes de lo que ha pasado y por eso hablamos de lo que hablamos.